Beam Lights. Beam Lights es como cosas para viajar. Hay un avión. O venden ropa de pilotos. Una de dos. seis pisos nada más de puro shopping pues en cuanto a tiendas están las de están todas las que vemos allá en en occidente diesel perska sara uh, HM, fuimos a HM, ya compró la Maris, algo en HM, Coach, y alguna que otra marca, suponemos que es de este lado, de Asia, que no conocemos, o al menos yo no conozco, pero yo no soy referencia de shopping. Maris sí, Maris sí sabe, yo no, Fósil, por ejemplo esta, Rousset, yo nunca la había visto, tú? Rousset no, Rousset no la habíamos visto, y es como de bolsas. Fossil, sí, sí la conocemos. MAC, también la conocemos. Bershka. Bershka, ya la conocemos. Y vamos hacia arriba. Siguiente nivel. Por ejemplo, esa. Beam Lights. Beam Lights es como... Cosas para viajar. hay un avión. O ven en ropa de pilotos. Una de dos. De este lado tenemos... Coach, ya la habíamos visto. Cecil McVee Yo no la conozco. No sé si hay por allá. Alamanda. Amphi. Tampoco las conozco. Acá tenemos a Van Lily. Heffen World Gallery. Tampoco. Ahí al fondo se ve Reebok. Se ve Sara. Rodeo Crowns. Esa la ve ayer en otra otro plaza donde estábamos. No sabemos si es de por acá. Esta, tres coins o tricoins o como se diga. De este lado tenemos. Chute. choute. No, sé, no sabemos cómo se pronuncia. Más bolsa. Aquí les gusta mucho las bolsas. Muchas tiendas de bolsas. Clary. Lowe's Farm. Lowe's Farm la conoces? No. ¿Qué otra aquí? Ya habíamos visto Cecil McBean, Amerfield, Ingi, Benz Experience, Exchange, perdón. Y aquí arriba hay otra tienda que se llama Cohen. La Marisa ya va, ya me, ya me dejó, ya se va al shopping, a seguir comprando Yo sigo haciendo mi window shopping Aquí tenemos una tienda X-Large Stushy, si sí la conozco Repito, no, no soy tanta referencia en shopping ¿eh? The Kiss, joyería Laundry, no la conozco Ace, o Ace, como se diga, no la conozco. Ex Large, Ex Girl, no la conozco. Y, hay okay, otras. Aquí está, como boutiquitas, Luego que tienen cosas así como fashionistas, o más exclusivas. Ahí esta es el área que estaba buscando. Hay una tienda aquí que me gusta. Este es Adidas, original. Este oh, es como de escato. Todo oh, esto es de los amigos escatos. Y este es NE New Era. No la conozco, supongo que muchos de ustedes sí. Y este es de chacharitas. Yo soy chacharero. Y esto fue un vistazo general de lo que es Diver City aquí en Odaiba. Seguiremos informando en el Sakura Trip. Adiós.